¿Ves dragones en las caras de la gente? Es lo que le ocurría a una mujer desde la adolescencia. En cuanto miraba a la cara de una persona, esta comenzaba a transformarse con color verdoso, azul o amarillo, orejas puntiagudas y morro. También veía dragones en las paredes, enchufes o incluso en la oscuridad. También veía grandes hormigas subiéndose por sus brazos y alucinaciones por el rabillo del ojo. Es uno de los escasos casos conocidos de prosopometamorfopsia, que suele ser transitoria, atribuyéndose a trastornos funcionales como la epilepsia, la migraña o enfermedades oculares.